En algunos sectores se ha visto como un posible aplanamiento de la curva. El nivel de positividad del COVID-19, que llegó a 41%, más de 41% eh, durante el fin de semana. Esta mañana ofrecía números, ese, esa estadística, de 37.9, o sea, 38% de positividad, pero esta noche hay 39% de positividad otra vez. ¿Qué está pasando con, con esta situación. Podemos eh, hablar de un descenso, podemos hablar de un aplanamiento en la curva del COVID-19. Estamos ante buenas noticias o ante el umbral de buenas noticias eh, de que estamos saliendo ya de esta, de esta cresta que nos ha impactado durante las últimas semanas. Tenemos a un grupo estelar de infectólogos del país. De norte a sur estamos, literalmente con el doctor Miguel Colón, del Hospital Auxilio Mutuo. Eh, buenas noches, doctor. Buenas noches, Penchi. Yo aquí representando a La Losa. La Losa. Y en el sur del país, donde está la cosa caliente, el doctor Gabriel Martínez, desde el sur de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina de Ponce y de hospitales del, del sur del país. Bienvenidos. La verdad es que es bien bueno tenerlos a ustedes, eh, los dos, porque tenemos una perspectiva de norte y sur, y además... Eh, ustedes son los dos, me han dicho la, los, los, los oyentes y la, y la gente que nos sintoniza por aquí también. Me dicen que a veces ustedes son duros los dos, así que bueno, tenemos una especie de unidad de operaciones tácticas. Salud, <ríe> saludo, Michael. Bueno, salud. Eh, salud, bueno Gabriel, doctor Colón, eh, debemos interpretar los últimos números: 41 punto algo en el fin de semana. 37.9 esta mañana, 39 o esta noche. Como que estamos bajando eh, la curva, esto está mejorando o, o no. Todavía no, no estamos en esa situación. Bueno, yo vi los números. Si tú miras los números de hoy, casi todos son diagnósticos probables. Quiere decir que son diagnósticos hechos por antígenos. No son diagnósticos hechos por, por prueba molecular de PCR. Eh, sabemos que hay un por ciento de estos antígenos que son falsos positivos. Así que yo de que ayer estábamos en 37, ahora estamos en 39, no le voy a dar mucha importancia por ese detalle. Casi todos los casos que vimos, eh, que, que, se, que se documentaron, eran por la prueba de antígenos y no la prueba de PCR. Eh, yo estoy, si, si vamos a ver diferentes datas que hay presente, si vamos a donde... Apareció todo esto, Omicron, en África del Sur. África del Sur, el brote comenzó en noviembre 9 y su pico fue diciembre 12. De que ellos empezaron, ya diciembre 12 estaban en 40 mil casos diarios. A enero 6 ellos habían bajado a 10 mil casos diarios. Así que su pico fue más o menos 5 a 6 semanas de cuando comenzó su brote. Si miramos las estadísticas en Puerto Rico, nuestro brote comenzó diciembre 10. Antes de diciembre 10 promedíamos 100, 150 casos diarios, a veces cero. Pero en diciembre 15 subimos a 471. En diciembre 18 ya andábamos por 1,800. Y nuestro pico, por lo menos la data que yo vi del CDC, nuestro pico fue enero 5 con 14,560 casos. Así que tuvimos un pico muy similar a las cinco semanas de África del Sur. Así que si vemos eso, yo esperaría que ahora empecemos a bajar y enero 10, según el CDC, nuestro número fue 6,880, que quiere decir que eso es el 30 y pico por ciento, ese que estás hablando, y hoy pues sube a 7,200, 7,400 casos. O sea que no hay una diferencia grandísima y como digo, casi todos son por antígeno. Así que yo no, yo estoy esperanzado, digo, nosotros tenemos las navidades más largas del mundo y eso pues me preocupa en el sentido de que aún la semana pasada hubo reuniones familiares en momentos que teníamos 40% de prevalencia. O sea, yo creo que vamos a entrar como en un plato y ya para mediados del mes que viene deberíamos ver este, una baja considerable y con mucha suerte y mucha fe y mucha esperanza ya para finales de febrero deberíamos estar en un nivel aceptable de prevalencia y aceptable, quiero decir, entre 5 a 10 por ciento. Se pueden comunicar con nosotros en Facebook. Eh, Jenny Sierra Grizarry pregunta si podemos ya hablar de disminución. No podemos hablar todavía de eso. Eh, doctor Gabriel Martínez. Estoy completamente de acuerdo con, con el doctor Colón, con Michael eh, y creo que la, la última vez que hablamos te lo había anticipado, de que yo esperaba que para la, tal vez la, la semana que viene, según tercera semana, cuarta semana de, de enero, podamos saber hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo, por lo mismo que el doctor eh, Colón acaba de aseverar, ¿verdad? Eh, Nuestras navidades que son infinitas y todavía gente que todavía las está celebrando, ¿verdad? Eh, y eso, pues, esos patrones de comportamiento son los que tenemos que observar. Por eso es que esa, esta semana que viene, yo, esta semana que viene, al ver principios mediados de la próxima, nos va a dar una idea de cómo se mantienen este, estos números. Que por ahora están variando y de las cosas que vienen variando es que dentro de entre esos mismos periodos eh, feriados y los fines de semana, la data se acumula del momento vuelve y se sopla entre lunes y martes cuando llega la avalancha que no se proceso o no se vio en el fin de semana o sea que vamos a estar viendo esa variabilidad yo creo que un poquito temprano todavía decir que estamos en un slowdown yo creo que tal vez estamos entrando en un plato eh, y lo que tenemos es ver cómo se va a comportar eh, en la próxima semana Bueno, tenemos una, una buena noticia o quizás mala, o sea, es una noticia agridulce y es que eh, por lo menos no tenemos fiestas de la calle San Sebastián o sea, no va a haber ni, ni feria de artesanía, eso eh, puede limitar la posibilidad de, ¿verdad? De, de, de grandes aglomeraciones porque aún en la, en la feria de artesanía se aglomera la gente verdad así que no vamos a tener eso eh, ni vamos a tener las fiestas de la calle San Sebastián o sea, las navidades larguísimas de las que ustedes hablan, este año han tenido un corte sustancial verdad eh, ya, ya se acabaron las fiestas, pero sí hubo fiestas familiares de Reyes, eso no hay lugar a duda y los contagios que haya habido ahí, que fueron en el fin de semana pasado eh, ¿cuándo, la, ¿cuándo los vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ver esos números de, de, de gente que haya podido estar aglomerada en fiestas de reyes? Eh, doctores. Bueno, Miguel. Omicron, el periodo de incubación es extremadamente corto. Que, que al principio, después, de, después del concierto de Bad Bunny, porque yo estoy diciendo pre y post Bad Bunny, el, el concierto de Bad Bunny, yo, la gente que fue al concierto sábado, ya el lunes o martes tenía síntomas de tres días. Y yo decía, pues eso no puede ser COVID, porque son tres días. Es un periodo de incubación demasiado de corto. Estábamos acostumbrados cinco a siete días que empezamos a desarrollar los síntomas. Y definitivamente la nueva data del CDC, que por eso es que ellos bajaron su cuarentena a cinco días, es que muchos de los pacientes desarrollan síntomas a los dos días y tres días más tarde ya están completamente no virales. Así que el periodo de incubación y el periodo de viremia de, de Omicron es total de cinco días, así que lo de Reyes deberíamos empezarlo, a, ya deberíamos estar viendo el efecto de los Reyes y ya para dos o tres días más tarde ya no deberíamos estar viendo el efecto de Reyes. Teníamos hoy hospitalizaciones de, por los 800, ¿verdad? Eh, esa, Eso es preocupante, es alarmante, eh, son las cifras más altas que hemos tenido de hospitalización, Gabriel Martínez, ¿cómo podemos interpretar esa cifra? Sí, si sí, la comparamos con el pico más alto que nosotros tuvimos en eh, la pandemia reciente, eh, fueron 700 y pico, yo creo que fue para más o menos como para agosto, eh, o sea que del año pasado. Eh, o sea que, que sí, eh, es bastante alto. De las cosas que también siempre preocupan es la forma en que se recopilan los datos, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que hemos visto es el portal de salud en términos de cómo se reportan las camas de ICU versus las camas regulares ocupadas por pacientes COVID, sea por COVID primario o sea COVID como secundario, porque salen positivos y tienen otros tipos de enfermedades. Eh, y eso pues es un poquito preocupante en el sentido de que no, no, nos da un poquito de, de sensación de inseguridad de saber dónde están ubicados. Y esto lo digo porque hay muchos hospitales, como la mayoría de los que yo veo, eh, que tienen sus works exclusivamente para pacientes COVID y funcionan todas sus camas como si fueran un intensivo. Eh, y, y los intensivos de los hospitales eh, están spared, o están separados completamente, no, ni siquiera se acercan a los, a los intensivos regulares. O sea que estamos hablando como si fueran dos hospitales, dos hospitales eh, concurrentes en un mismo sitio, en áreas específicas. Y eso muchas veces la plataforma no lo recoge, porque lo que recoge son los pacientes que están en ICU. Entonces, cuando le hacen la pregunta, la plataforma no permite especificar cuántos de ICU son COVID y no lo que no son COVID. O sea, que a veces eso crea un poquito de inseguridad, pero son, es, son considerables comparado con todo lo que hemos visto en la pandemia. De hecho, Ponce rompió su récord. de Nosotros nunca habíamos tenido los hospitales completamente llenos y ahora mismo los hospitales están llenos eh, las áreas de COVID. ¿Cómo está la zona metropolitana? ¿Cómo está por allá el auxilio no, mutuo? Doctor? verdaderamente, no, auxilio mutuo, que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser el hospital con más COVID. Nosotros estamos corriendo 50%, verdaderamente. Estamos hoy sorprendentemente eh, contentos que no estamos al 100% como hemos estado casi toda la pandemia. O sea, en mis tres hospitales hemos, estamos corriendo a mitad de, de, de lo que podemos hacer en cuestiones de camas. Nuestro gran factor limitante es el personal de enfermería. Nosotros camas tenemos personal de enfermería para esas camas y de terapia respiratoria, lo que no tenemos. Y no sé este este qué bueno que está Gabriel Martínez aquí, porque mi experiencia en este último brote eh, y no sé si esa es la experiencia de él, 30% de los pacientes admitidos con COVID no tienen indicación de admisión, son pacientes que están clínicamente estables, que, que llegan a esa emergencia, pues porque, como me dijo uno otro día, doctor, yo fui a 20 laboratorios, no logré hacerme la prueba, llegué a hacer emergencia auxilio, aquí me hicieron la prueba, salí COVID positivo y me admitieron, ¿Ok? Y como eso estamos viendo un 30% de pacientes sin ninguna hipoxemia, con marcadores de inflamación, han remarca porque los admiten, pues porque el internista, el médico de sala de emergencia se siente inseguro porque no sabe cuál va a ser el backup de ese paciente. No tenemos disponible ninguna de las dos drogas de Pfizer ni de Merck y no tenemos anticuerpos monoclonales para dar a esos pacientes. Pues la decisión es admitirlos, observarlos dos o tres días y entonces después darlo de alta. Tenemos otro 30% de incidente al COVID. Pacientes que vienen con infartos del corazón, pacientes renales, pacientes que vienen con diverticulitis aguda, que tienen otras condiciones y como todos los pacientes que se admiten en nuestro hospital, le hacemos el antígeno, salen antígenos positivos. Ahí sí que tenemos otro 30%. Así que 60% de los pacientes verdaderamente no tienen una indicación clara de admisión. El otro 40% sí. Tienen su hipoxemia, tienen sus marcadores de inflamación alterados, altos. Y eso los estamos tratando pues con las drogas que tenemos para COVID. No sé si es la misma experiencia en el sur, pero eso es lo que estamos viendo aquí en el norte. O sea, que son pacientes que quizás no, no, no pudi pudieron no haber estado hospitalizados. Se les pudo haber No, definitivamente. A... Esta, esta nueva regla de, de, de darnos a los hospitales, tanto la droga de Pfizer como la droga de Merck, yo creo que va a ser un adelanto exponencial en que nuestros médicos de de emergencia van a poder darle a estos pacientes que no llenan criterios de admisión una salida para que se vayan con su medicamento para su casa y después que sean observados por su médico primario en vez de tenerlo que admitir a nosotros para, para entonces que el infectólogo o el neumor le diga mira este paciente se puede haber mandado para su casa o mándalo para su casa Vamos a observarlo tal vez 48 horas, estar seguro que no se deteriora y nada de eso. Y, y yo creo que eso ha sido un adelanto del Departamento de Salud porque sabemos que los anticuerpos monoclonales no tenemos una cantidad exorbitante de ellos. Muchos centros no están dando, eh, las compañías privadas que dan infusiones son las que están manejando casi todo el anticuerpo monoclonal. Así que definitivamente en nosotros tener en nuestras farmacias de los hospitales, ambas drogas, yo creo que va a aliviar mucho el número de admisiones que tenemos. Eh, la, las pastillas y los anticuerpos monoclorales no son lo mismo, las pastillas estas antivirales, porque es que aquí hay una persona, Andrea Torres, me dice, doctores, ¿cuál es el alcance de las pastillas de anticuerpos monoclorales? Son, son cosas distintas. Gabriel, doctor Martínez. Sí, son, son completamente diferentes. Quiero abundar un poquito lo que Michael dijo y para... Contrastarle, eh, nosotros en el, en el sur, como la cantidad de camas que tenemos están disminuidas en, en los cuatro, básicamente cinco hospitales que tenemos por ejemplo, en el área de Ponce, eh, siempre hemos sido bien agresivos en el cernimiento a nivel de sala de emergencia, enviando para la casa a los pacientes que no requieren hospitalización. Y, y eso es lo que me ha preocupado un poquito, porque nosotros nunca habíamos tenido excepto uno de los hospitales, que es el que yo manejo, que siempre básicamente se mantuvo full todo el tiempo. Los otros hospitales siempre tenían eh, cabida. En este repunte, básicamente los, todos los hospitales están bregando con, o están trabajando con sus camas llenas y son pacientes que, que sí eh, lo ameritan. Eh, de hecho, hemos visto unos cuantos críticos. La diferencia en la vacunación es definitivamente marcada, los que se admiten vacunados versus no vacunados y obviamente la prognosis. Eh, de cómo esto se traduce. Concerniente a lo de, la, de los monoclonales eh, y las pastillas, como les acabo de mencionar, sí, son dos cosas completamente diferentes. Una es anticuerpos, ¿verdad?, que están hechos de una forma eh, purificada, sintética, básicamente, eh, para ser administrado por infusión, mientras que los otros son pastillas eh, que se utilizan de forma oral, obviamente, eh, y lo que hacen es ir a un punto específico, eh, tanto el el molnupiravir como el, el Paxlovir eh, actúan en dos sitios específicos, pero ambos lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Eh, es algo más o menos como lo que hace el remdesivir intravenoso que se da en los hospitales en un site específico, pero de forma oral. Obviamente la indicación de ambos, tanto los monoclonales por infusión como las pastillas, son pacientes con eh, enfermedad leve que puede llegar hasta moderada para tratar de evitar que no se compliquen y no lleguen a hospitales. O sea, y que el, el tratamiento es para prevenir hospitalizaciones y mortalidad. Y hasta, hace, y hasta hace poco esas pastillas no estaban disponibles en las farmacias de los hospitales. Eso es correcto, eso es Pero correcto. No, no bien, lo están. La decisión ya se tomó ayer eh, eh, en que pues, van a, a tener una distribución a las la farmacias eh, de los hospitales para que los puedan utilizar. Y como dijo el doctor Collin, yo entiendo también que eso debería eh, hacer una diferencia considerable. Lo vimos, por ejemplo, con el Oceltamivir, el, el Tamiflu, para el tiempo del H1N1, ¿verdad? Eh, cuando lo tuvimos disponible para poderlo empezar a utilizar en, en, en los hospitales, eh, se vio un cambio marcado en, en, en la forma en que se comportó la pandemia. O sea, lo que, lo que hay que hacer entonces sería recetar eh, esas pastillas y la persona se da de alta, o sea, no se tiene que quedar en el hospital. Pues hay, que, hay que tener cuidado, porque obviamente eh, hay unas indicaciones específicas, pero no hay cámaras para tanta gente tampoco. No es que hay millones y millones de dosificaciones, como por ejemplo con el o el Tamiflu. Eh, la producción está limitada, se está distribuyendo eh, a niveles de los diferentes estados. A Puerto Rico les llegan unas asignaciones que van a ir aumentando hay que ir haciendo, obviamente, unos, eh, unos recuentos de cómo se van manejando esos fármacos para que puedan util ser utilizados de forma efectiva. Recordando que eso no es para todo el mundo tampoco. Son personas que tienen, obviamente, unos riesgos que los hacen más propensos a complicarse, personas con enfermedades crónicas debilitantes, sistemas inmunológicos que no necesariamente son los, los más idóneos, eh, personas que tal vez por su edad simplemente cualifican como, como potencial para, eh, para complicaciones. El, el Paxlovid puede llegar hasta, por ejemplo, 12 años, eh, pero hay que tener mucho cuidado porque el Paxlovid en particular eh, tiene un componente que lo hace de riesgo por interacciones entre drogas que hay que tener mucho cuidado cuando se receta. Pregunta Mayra Sierra. Eh, ¿Qué creen sobre lo que postuló Pedro Sánchez, presidente de España, que Dice que el término debe eh, eh, bajarse de pandemia a endemia. Eh, doctor Colón. No, yo aún me, me quedo con pandemia porque esto sigue afectando a todo el mundo. Este, y vemos cada vez estas variantes que cada vez que vamos bajando empezamos de nuevo, vamos bajando, empezamos de nuevo. Así que endemia es que verdaderamente todo sigue su ciclo y va a estar con sus momentos. Pero esto ha sido una cosa constante que no nos ha dado tregua desde marzo del 2020, así que no, aún estamos en una pandemia a full blast. Así que el pronóstico no, no el, y el pronóstico sí. debe seguir siendo eh, que vamos a tener más variantes. De hecho, tuvimos hace poco un descubrimiento de una al sur de Francia, verdad? No parece ser tan tan peligrosa ni tan contagiosa, eh, pero, pero es que eh, otra vez eh, Hemos tenido MU, hemos tenido Lambda, tenemos Delta, Chrome, whatever that means. Este, Tú sabes, tenemos un, bono, un montón de variantes de interés y eso es lo que verdaderamente a nosotros no nos preocupa. Son las variantes de preocupación como fue Delta, como fue Alpha, Gamma, Beta y ahora Omicron, que son las que verdaderamente han hecho estragos en todo el mundo. Esperamos aún el desarrollo de nuevas variantes debido a la baja vacunación en países del tercer mundo. Y si verdaderamente hablamos de números de verdad, verdaderamente, sabe, yo no puedo cualificar a una persona fully vaccinated a menos que tenga sus tres vacunas. 202 vacunas no es vacunado. Yo estaba viendo las noticias hoy y eh, bombos y platillos, el departamento de salud, que tenemos 80 puntos, qué sé yo, por ciento de vacunación. No tenemos ese número, señores. Tenemos 80% con dos vacunas. Dos vacunas no es vacunación completa. Ustedes perdonen, ¿verdad? Digamos que éramos agresivos. No soy políticamente correcto. Eso yo lo sé y no puedo negarlo. Pero no, lo siento. Si vemos la cantidad de admisiones y la cantidad de muertes, casi todas son en pacientes que tienen solamente dos dosis de vacuna. Yo, no, yo personalmente he visto un solo caso de un paciente con las tres dosis que... Un, Caso fascinante, un paciente trasplantado de riñón con fuel inmunosupresión y no tiene ni anticuerpos en sangre. Estoy en shock porque tiene sus tres vacunas de Pfizer y no tiene anticuerpos en dos pruebas que le hicimos en el hospital. No, no está produciendo anticuerpos en contra de COVID, que por eso es que la cuarta dosis se está recomendando pacientes inmunosuprimidos porque ellos tienen menos respuesta ahí está en blanco y negro. Yo lo viví en blanco y negro esta semana y fue uno de los pacientes que vino porque no pudo hacerse la prueba en ningún lado que estuvo tres días en el hospital trasplantado de riñón con toda su inmunosupresión le dio rebateante leve y sin ninguna, sin ninguna defensa le dio leve o sea que, que, sabe, o sea que cuando, cuando estamos hablando de Omicron, Omicron, cuando estamos hablando de Omicron y de la coyuntura sí. histórica actual tenemos entonces que estar hablando no de un 80% de, de vacunación completa sino de un 26 o 27% de vacunación completa porque eso es lo que tenemos vacunado con las tres dosis. O sea, hasta lo ahí hemos llegado. Es mi opinión Y por eso es que estamos viendo estos números tan exorbitantes y estas admisiones tan exorbitantes, porque verdaderamente tenemos que empezar a hablar de vacunación como tres dosis, no es vacunación de dos dosis. Por eso es que, otra vez me voy a meter en revoluce. Cada vez que me pone el programa digo algo que después me repercute, pero... Tenemos que movernos a la vacunación afuera, no esperar que los pacientes vengan a los vacutores. Hay que irlos a buscar. Hay que, y, y, y estoy seguro que Gaby tiene la misma experiencia que yo. Tenemos muchos pacientes de la tercera edad hospitalizados en condiciones bien enfermos que solamente tienen dos, dos vacunas porque nadie ha ido al home a ponerle su tercera dosis. Nadie. Eso lo hacían de la Guardia Nacional. Ahora no hay Guardia Nacional para vacunar porque el CDC dijo bla, bla, bla. Y todos dijimos, ok, no, se debió haber peleado eso. Y tener la Guardia Nacional ahora mismo en todos los nursing homes en Puerto Rico y en los pacientes encamados, poniéndole su booster, porque sigue siendo la población más vulnerable en Puerto Rico y donde estamos viendo la mayor mortalidad. ¿Cuál es la, la experiencia en el sur también? La gente que tiene las dos vacunas son la gente que están llegando a, a los hospitales, no son la gente con tres vacunas. Eso es lo Pero, correcto. Los que tienen dos dosis o los que tienen, por ejemplo, una de la Janssen que básicamente no tienen nada. Ay, eh, eh, perdón, perdón, perdón. No, no me diga eso que me, das, <risa> me <risa> da <risa> sentimiento. No, dice Michael, que cabeza uno ser el chipote a la pose, reper, reper, es que porque tiene Ustedes dos rico. son tremendos. O sea, lo, lo digo de forma honesta, porque es la verdad. Y, y hasta aquí, yo, mi mi recomendación es la misma. O sea, hay que, gracias a Dios, por ejemplo, en el sur, la Escuela de Medicina de Ponce y el IMET Centro que eh, obviamente tiene una extensión como Centro 330 bien grande en el, en el sur de Puerto Rico, eh, han, han hecho unas campañas para ir a vacunar a los centros de envejecimiento, a las casas. De hecho, tú llamas y ellos van y te vacunan y hacen schedule. Eh, o sea que hemos tenido un poquito, un poquito más de, de ese apoyo en, en, acá en, en el área sur. Pero estoy completamente con el doctor eh, eh, Colón, Michael eh, el, el, el, el beneficio de la tercera dosificación, eh, a veces hasta más que boosting, dosificación, de hecho yo me puse dosificación, yo no me puse boosting, eh, por eso mismo, porque obviamente el, los niveles que se alcanzan en, en despertar al sistema inmunológico eh, y darle esa memoria, el kick eh, de, inclusive teniendo el COVID, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice, pero ¿y, por, ¿y qué hago si tengo el COVID? espero la realidad es que no hay una contraindicación para tu vacunarte mientras tú tienes COVID, porque la respuesta es específica, no es tanto como la respuesta generalizada de la inmunidad de la infección eh, y te despierta a tu sistema inmunológico. De hecho, no hay contraindicación para no ponérsela. Lo que pasa es que obviamente si tú estás infectado, no quieres ir a exponer al personal que te, lo va, a, te va a vacunar estando con COVID. Uh -huh. Pero si hubiese esa oportunidad, sería hasta idóneo eh, poderlo hacer. Así que yo estoy completamente de acuerdo. De, de hablar de dos vacunaciones eh, es un poco iluso. Obviamente eh, una es mejor que nada, dos es mucho mejor que una, y si tienes las tres, pues obviamente eso sería lo idóneo. Y ya probablemente tengamos que empezar a hablar de una cuarta Ya que hablamos de, de Janssen, hay un senador que no voy a identificar porque no, no me dio permiso para hacerlo, ¿no? o sea, él, él me expresó su preocupación y no necesariamente significa que yo tenga que, que publicar su nombre. Pero él tenía, eh, tenía la, la Janssen y, y, y después se puso la otra dosis, ¿verdad? No, no me acuerdo si fue de, de Moderna o de Pfizer, pero no, él no se siente protegido. O sea, pues mira, el MISA Match ha probado que es, es excelente. Y esa, esa, esa secuencia de vacunación viral, vector viral con mRNA en múltiples estudios ha demostrado que es de las más eh, prometedoras desde el punto de vista de hacer un, una respuesta inmunológica efectiva o bastante efectiva. Así que sí, por eso es que mencioné ahorita que pues, tal vez dije que una sola vacuna de ya no es nada, porque es que necesita eh, esa, esa redosificación para hacer, despertar ese sistema inmunológico y el mix and match, o sea mix and match, mezclar eh, viral, adenovirus versus mRNA en secuencia, principalmente viral primero secuencia, después mRNA es la que, una de las que han demostrado no solamente a nivel de anticuerpos sino también a nivel celular de, de respuesta celular así que es lo que se recomienda, que las personas vayan a hacerse su revacunación Maris Rodríguez pregunta, si una persona da positivo y no tiene síntomas, ¿qué tiempo tiene que estar en cuarentena y contagia? ¿Sí contagia? Yo supongo que sí, ¿verdad? Eh, Miguel Colón. Bueno, este, otra vez, es lo que dijimos inicialmente, eh, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que dice OMS, lo que dice CDC y lo que dice el Departamento de Salud. ¿Sabes? Eh, verdaderamente son cinco días y después cinco días más con mascarilla para los diez días, pero la, las reglas del Departamento de Salud de Puerto Rico, la cuarentena sigue siendo diez días. Así que eso esa es la regla en nuestro país. Eso es lo que tenemos. Estamos obligados a determinar, a hacer. Así que hasta que. Eh, bueno, déjame callarme. Diez días. <risa> diez días, diez días. Pero el CDC dice que son cinco, pero pero hay que hay que hay que hay que seguir los los diez días. Esa es la esa es la claro, regla. El CDC fue extremadamente agresivo. O sea, yo entiendo que los profesionales de salud, por la falta que hay de profesionales de salud, que es parte del problema que tenemos en los hospitales ahora mismo. Pero con la data que ellos tienen científica, que dice que el virus solamente tiene viremia activa por Omicron, Omicron, por cinco días, por eso es que ellos dicen que a los cinco días tú puedes parar la cuarentena total, o sea, aislarte en una habitación. Pero Lo que ellos dicen, después tú puedes salir cinco días, pero no es cinco días al garete. Son cinco días con tu mascarilla N95, sí. cada N95, lugares abiertos, no o sea, no es que tú estás libre a hacer lo que tú quieras, ir al cine, ir a otro concierto, no, no, no, no, tú tienes tus limitaciones, lo que pasa es que puedes salir del cuarto, tú sabes, y puedes compartir con tu familia con la mascarilla puesta, así que eh, no valía tanto, lo que pasa es que el Departamento de Salud te puso en la jaula por diez días. claro. Esta es la diferencia eh. del aislamiento versus la cuarentena, que a veces la gente no lo, no lo entiende. Son dos conceptos diferentes, con, la mismo, con el mismo propósito, básicamente, ¿verdad? Es, es bajar transmisibilidad o infectividad. Eh, pero definitivamente, eh, como dice el, el doctor Colón, eh, la replicación de Omicron es, es, es Yo, yo no, nunca había visto en la literatura y, y le he examinado, desde que te he examinado, un agente infeccioso con esa capacidad eh, replicativa y, y de transmisibilidad. O sea, estamos hablando de un coeficiente de infección, de infectividad, un why huge, huge. Eh, y por eso es que pues, obviamente estamos viendo esto que hemos visto hasta ahora. Eh, hay un debate también sobre cuán preparados están los hospitales. En las últimas horas el secretario de Salud, el departamento de Salud ha insistido en que no va a colapsar el servicio hospitalario que estamos bien, el presidente de la asociación de hospitales dice que tenemos suficientes camas, que eh, las camas que están en uso no son las más críticas, eh, pero por otro lado, uno escucha a los enfermeros quejarse eh, de que están agotados, de que están explotados, de que no pueden más, eh, y, y entonces eh, nos decía el doctor Miguel Colón, creo que fue el doctor Miguel Colón que nos decía la semana pasada, que hay hay ausentismo. Entonces, hay ausentismo de gente que está agotada, que no puede seguir eh, trabajando. Entonces, la pregunta es, aunque estén las camas, aunque estén las facilidades físicas ahí, que no parece que se van a llenar, eh, con ese con el personal que tenemos ahora agotado, eh, estamos en una crisis y puede, puede colapsar el sistema debido al, al factor personal, al factor... Eh, humano. ¿Cuál es el análisis de Gabriel Martínez? Mira, Benji, yo creo que esa es una de las razones por la cual la última vez que hablamos te mencioné que a veces las personas no entienden y va directamente a lo que dijo Michael, lo que es una pandemia. Por eso es que no la podemos llamar una pandemia. Eh, una pandemia no es solamente medible, como siempre te he dicho, en las personas que mueren eh, o que quedan enfermas en un hospital. Hay mucho que está envuelto alrededor de ese proceso y entre ellos es la, la disponibilidad de recursos. Eh, se infectan las personas, hay que aislarlas, hay que cuarentanizarlas, no se pueden presentar al trabajo, esto incluye a los trabajadores de la salud, se enferma más gente, llenan y saturan las salas de emergencia, la gente que no está enferma va a la sala de emergencia o, o que simplemente va a ir para que le hagan una prueba, se infectan en la sala de emergencia aunque no lo quieran y aunque no, porque esto es una un gente que es extremadamente infeccioso. El distanciamiento. Antes, cuando hablábamos de distanciamiento físico, cuando hablábamos de la alfa, la beta y, y, y ahorita mencionamos en las mutaciones, ah, son miles y miles de mutaciones las que, las que aparecen con el, con el COVID, con el SARS-CoV-2. Lo que pasa es que unas prevalecen y tienen la capacidad de no irse tan fácilmente, que son las que el doctor lo mencionó que son variantes de interés. Y esta, esta cepa en particular es tan y tan, tan infecciosa que hasta ese distanciamiento es físico y en las mismas mascarillas dependiendo de la que utilices, no necesariamente impide que tú te puedas infectar, ¿verdad? Por eso es que es tan importante tener esa inmunidad activa para poder resistir el, la exposición. Así que sí pudiese haber un colapso si no somos racionales en cómo usamos esos recursos. Y obviamente nuestros trabajadores de la salud, como tú acabas de decir, están cansados, están hastiados, igual que todo el mundo. Yo estoy afectado de, de COVID ya. Y, y esto no vemos necesariamente que esto se vaya tan rápido. Mientras menos trabajadores tengamos disponibles, que también se infectan fuera de los hospitales, tampoco es que se infectan necesariamente los hospitales, porque tienen familia, ellos no viven en el hospital. O sea que todo eso reduce la capacidad para poder manejar una pandemia. ¿Cuál es la, el análisis de, de Miguel Colón? Estamos llegando al punto en que, en que sí podemos... Estamos ya metidos en una crisis, eh, no por falta de facilidades, sino por el, el factor del personal humano que está tan agotado, eh, doctor. Yo creo que una crisis sí estamos, pero no vamos a colapsar. Eso pues yo sabe. no tengo ninguna duda que no vamos a colapsar. O sea, tenemos la fuerza, la dedicación y, y, y el, el deber moral, los profesionales de salud, de seguir hasta donde más no podamos para salvar la vida, que para eso fue que estudiamos lo que estudiamos, medicina, enfermería, terapia respiratoria, el sistema no va a colapsar. De que estamos en crisis, definitivamente estamos en crisis. Este, te voy a dar el mejor ejemplo, en nuestro World de COVID, eh, nosotros, el hospital se divide, las enfermeras se dividen por diferentes colores de scrubs. Eh, eh, telemetría tiene un scroll, sale emergencia, todas tienen un color de scroll diferente. Nuestro, nuestro COVID-19 es un púrpura. Eh, yo estuve hoy en nuestro World de COVID yo no vi ni un, ni un solo scroll púrpura. Quiere decir que todas las enfermeras de nuestro World de COVID ahora mismo no están trabajando. Lo estamos suplementando con enfermeras de otros pisos. Si ellas no están, la razón de que no están, yo no sé. Si es que están enfermas, si es que están aisladas, si es que están muertas de cansado, tú sabes. Y, y, y es bien difícil. Ah, o sea, Estas esta personas, estos hombres y mujeres están en ese world enfrentándose 24-7. Porque la gente dice cuar, oh, turnos de 40 horas. Olvídese eso, turnos de 40 horas en, en el COVID-19 eso no existe. O 40 horas semanales, ellos están trabajando turnos de 12 horas, turnos de 16 horas por la falta de personal que tenemos. Y es muy difícil para estas padres y madres de familia que están 12 horas vestidos de EPP, viéndose. Y, y estos son pacientes que exigen mucho porque tú tienes que estar velando. Como hemos hablado, este estábamos hablando con las enfermeras, se quitan el oxígeno para ir al baño y los encuentras en el piso porque están con su son en el piso y se cree que se sienten bien mientras están los hijos, se los quitan, y su oxigenación baja a cero, hipoxemia severa, y se desmaya, y hay que irlos a recoger. No es fácil, trabajar en un world de COVID no es fácil, la cantidad de medicamentos que tenemos que darle, las terapias respiratorias, y como estamos viendo ahora, muchos pacientes envejecientes que necesitan ayuda, porque el joven tú le pones las terapias alrededor, y ellos se bregan y se ponen el oxígeno, pero el paciente envejeciente que antes los familiares nos ayudaban en los cuartos, en COVID Ward no hay tal cosa como eso. No podemos tener familiares en el World de COVID. Esos pacientes envejecientes están solos, solos con todas sus necesidades de comida, de evacuación, de bañarlo. Mm -hmm. Miren, yo me quito el sombrero a todos los enfermeros y enfermeras que están trabajando directamente en los World de COVID. Son unos generales. Eso no hay duda. Y, y es una pena el poco reconocimiento que se le da, está dando a estas personas. Que venga el presidente de la Asociación de Hospitales y decirle, sí, tenemos suficiente, sí, cama, cama, tenemos suficiente. Pero por favor, no me diga que estas enfermeras y enfermeros y terapistas respiratorios y equipo ancillar no está exhausto. Sí lo está, lo están, pero no se van a quebrar. En, en, el, en el puertorriqueño la palabra quebrarse no está. Y yo sé, por lo, por lo menos en mis hospitales, esa, esa gente está ahí fajada, ¿no? yo los veo aún ahí, pero de que lo sienta, porque todos los días se me quejan, todos los días se me quejan. Doctor, mire lo que nos están haciendo, pero yo digo, tengan fe, tengan fe, vamos para adelante. A veces me dicen, doctor, a veces usted es el único que nos defiende, porque yo, es la, no es la primera vez que yo defiendo a las enfermeras y enfermeros. Y, y, y ellos, y Dios, yo, yo soy un infectólogo y Gabriel allá en el sur, que también yo sé que las defiende, pero verdaderamente yo no sé qué pasa, que, que no le están dando reconocimiento a los héroes verdaderamente de esta pandemia, que son los enfermeros, las enfermeras, terapistas respiratorios y equipo ancilar. Eh, para el 24 de enero está programada la, el inicio presencial de las clases. Seguimos teniendo números altos eh, y ustedes mismos, doctor, nos han dicho que es cuestión de dos semanas para chequear. ¿Estaremos listos para el 24 de enero comenzar clases presenciales o con el panorama actual y con los pronósticos que ustedes ven, el movimiento estadístico que estamos viendo? Esa, esa fecha va a haber que posponerla. Gabriel Martínez. sí, sí. sí. Eh, eso es una, una excelente pregunta, ¿verdad? <risas> principalmente porque hay que tener una bolita de cristal para saber cómo va a reaccionar Puerto Rico a esto. Eh, eh, yo definitivamente, como te, te mencioné, yo creo que lo vamos a ver en estas próximas dos semanas es lo que nos va a dictar qué va a pasar, qué trend va, va a continuar. Eh, como yo lo estoy viendo, como te dije, todavía veo... El waving sinusal, que eso es lo característico de la enfermedad infecciosa, el, el, el que se comporta en, en, en una onda sinusal hasta que de momento o vemos un descenso que se mantiene o un descenso para el, el reopening de, de, otro, de otro pico, ¿verdad? otro repunte. Yo espero que eso no sea con, con el volumen que hemos tenido. Yo creo que no va a salir tanta gente como va a hacer otro repunte de la misma naturaleza. Eh, así que eh, yo entiendo que lo que hay que observar cómo se va a comportar estas próximas dos semanas antes de tomar una decisión. Y yo entiendo Pero, que el gobierno así lo, lo, lo entiende también. O sea, usted no descarta, no descarta que, que pueda darse. O sea, podría, eh, podría ser que, que podamos lograrlo. Bueno, podría, como te mencioné, si los números se siguen comportando con van y, y obviamente el doctor hizo un, un análisis excelente de cómo ve esta proyección eh, en estas próximas semanas, yo entiendo que ese es el comportamiento que se debe de dar y esto pues obviamente agilizaría el que pudiesen hacer un, un, un avance, un reopening de las clases un poquito más, eh, más temprano, en, alrededor de ese 24 un poquito más después. Pero que se, obviamente hay que analizar y ver cómo esto se va a comportar en estas próximas dos semanas. Yo no creo que en este momento podamos eh, anticipar que el 24 esté estrito en piedra. El doctor Miguel Colón se sonrió ampliamente con la pregunta. Así que quiero no, no, escuchar es que, su contestación. Otra vez, una, una cosa es la prevalencia que tengamos de aquí al 24 de enero. Pero mi, mi factor más importante es cuántos jóvenes tenemos vacunados al 24 de enero. Ese es el factor limitante. No es que tengamos, si tenemos una prevalencia ponle de 20 ciento, que yo... Estoy casi seguro que para el 24 debemos estar por 20%. No vamos a bajar a 10, ni a 5, ni a 2. Imposible. Si estamos en 20%, vamos a estar felices. Pero si tenemos una gran población de estos niños de edad escolar vacunados, o sea, mayores de 5 años, pues yo creo que no, no debe haber problema. Pero eso, eso es un secreto a todos lados. ¿Cuántos niños tenemos vacunados? Sabemos que los niños tienen una reacción excepcional excepcionar a la vacuna que produce una cantidad de anticuerpos. Y como bien dijo doctor Martínez, no solamente anticuerpos, sino la inmunidad celular. Excelente, excelente. Así que si logramos, en vez de estar chequeando antígenos en el aeropuerto, a poner a esta gente a vacunar a nuestros niños, yo creo que no debería haber problema nosotros empezar presencial el 24 de enero. Pero tenemos que redirigir nuestras nuestras este, priorities, perdón en español, el inglés. Pero nuestra prioridad debe ser salir a vacunar a estos niños, no solo para youtubers. Tengo una persona que me dijo hoy mismo que, que fue a ponerle el, el, la segunda dosis a su hijo de 10 años y fue al estadio Ramón Lubriel a ponérsela y que le preguntó a la enfermera que cuántos había vacunado en el día de hoy. Cinco niños. Cinco niños. En el Juan Ramón LubrIEL En el Juan Ramón LubrIEL Cinco niños había vacunado. que Esa es otra que nuestra población y nuestra gente despierte a, a, a que vean esa realidad de la necesidad de que hay que vacunación. Yo no he entendido todavía. Yo entiendo que es una vacuna novela. Pero todas las vacunas son noveles cuando salen. Y sabemos que las vacunas funcionan todo el historial que tenemos de vacunar, cuántas, cuántos de vacunación en niños y adolescentes hasta hasta que llegan a adultos jóvenes? Son 800 vacunas. O sea, que la gente tiene que despertar a que eso es una realidad con la que tenemos que vivir y lo vamos a necesitar. Y el cambio ha sido, o sea, es obvio que cuando tú miras los países que tienen acceso a ciertas vacunas versus los que no los tienen, los que tienen acceso a unas vacunas versus otras. Y la diferencia tan grande, y nosotros que tenemos acceso a las mejores vacunas, todavía hay gente que no despierta a mirar esa realidad, por las razones que sean. Eh, o sea que hay, que hay que llevar ese mensaje, que hay que ser activo, proactivo, como le dice el, el doctor Colón, en que esos niños tienen que estar vacunados, porque si no, lo que vamos a tener son infecciones presenciales, obviamente. Eh, tenemos una pandemia, o sea que es un fenómeno global. A veces no entendemos bien el alcance de, de, de ese significado, el, la dimensión de, de esto que estamos diciendo. Eh, veía CNN y el moderador decía que Estados Unidos, en, en cuanto a la pandemia, en cuanto a muchas cosas, pero en cuanto a la pandemia específicamente parecían dos países. Hay estados de Estados Unidos, conservadores, republicanos, en donde la gente está haciendo la vida normal, y hay estados demócratas donde hay los protocolos, mascarillas, este, exigencia de vacunación, mandato de vacunación, etc. Entonces conviven en Estados Unidos, que es el país a donde nosotros, con el que nosotros nos comunicamos más y a donde viajamos y el país del que somos ciudadanos, eh, conviven esas dos cosas. Entonces, eh, con la relación que nosotros tenemos con, con ese país, que conviven esas dos realidades, eh, pues yo no creo que hasta que, se, eh, que hasta que se supere esa diferencia, que yo todavía no entiendo por qué los demócratas se vacunan y los republicanos no. Yo todavía no entiendo cuál es la. Y, y yo he cubierto política toda mi vida y todavía no entiendo cuál es la lógica, ¿verdad? Y se me perdió algo en ese. Eso es, un show, es como eso, lo que se ha visto es un show of force. Sí. Eso es todo entonces, un show of force. entonces, mientras eso siga siendo así en Estados Unidos, que tienen vacunas, pero que la gente. Hay un sector del país que no quiere vacunarse y otro sí. Y entonces estamos rodeados de América Latina, en donde hay gente que se quiere vacunar, pero no puede, porque no tiene los recursos, no tiene las vacunas, no tiene los recursos económicos. Mientras tengamos esa, esa realidad de Estados Unidos por un lado y América Latina por otro, ese es nuestro, ese es nuestro vecindario. ¿verdad? Eh, ¿Vamos a salir de esto, doctor Miguel Colón? Bueno, ha, ha hecho un, un análisis bien interesante y que... En cierto sentido, Estados Unidos derrota en su, en su comportamiento todas estas medidas que ha tomado el gobierno local en cuestión de las restricciones y todo eso. Allá la mayoría de los estados están al garete. Bueno, tú sabes, como estamos hablando, yo soy un fanático de fútbol americano desde que yo estudié en Estados Unidos. Cuando está, esa gente me está metiendo 70, 80, 90 mil personas en un estado de fútbol americano, Tú no ves una mascarilla por ningún lado la gente gritando como demente y tú no oyes ah, el brote en Kansas City o el brote en Las Vegas, el brote en Miami, el brote en Giant Stadium, en Nueva York. O sea que, que tenemos que tener una, una lógica de qué es lo que está pasando. El rey de vacunación de Estados Unidos no sobrepasa el 60-65% como viento ha dicho en estados republicanos versus estados demócratas con todo y que Trump dijo Trump se vacunó y ha dicho que se vacune todo el mundo la gente no le está haciendo caso a su líder Maximus este uh -huh. pero definitivamente esto empezó todo cuando Trump dijo que esto era un virus que era una porquería y pues y empezó a producir las cosas y después le dio COVID y, y le dieron regenerón Antes que regenerón era totalmente investigacional y le dieron este Remdesivir y le dieron Dexametasona y le dieron todo lo metal, lo salvaron y le dio a toda su familia. Y él se ha puesto las vacunas. Así que por qué esa diferencia en estos estados? Yo no entiendo, pero no hay duda de que ellos siguen. Mi hija que está en Tampa dice que allí los restaurantes va a todo el mundo sin mascarilla. Los meseros están sin mascarilla. Allí no hay ningún aforo del 50 y, y verdaderamente tienen los mismos números que tenemos nosotros aquí con 1.200 fanáticos de Gran Este, el aforo del 50%, este, los cines, los teatros. este Algo algo está raro ahí que yo no entiendo. este Otra vez, tenemos si nosotros queremos controlar esto, tenemos que nosotros protegernos y el único modo de protegernos es con la vacunación, con las 3.2. Y el, el, los números, eh, obviamente. Los números se manipulan, ¿verdad? Y hay, y hay muchos estados que han parado de producir eso, esos números porque no quieren llevarle una información a la población. Por ejemplo, yo tengo una, una compañera que, que era eh, enfermera de control de, de infecciones en uno de nuestros hospitales, que estuve en comunicación con ella recientemente, y me dice su hospital es un hospital de 470 camas y 252 están ocupadas por pacientes COVID. O sea, eso es huge. <risa> Porque obviamente esos pacientes tienen que estar suficientemente malos que estar hospitalizados, y más en Estados Unidos, claro. que muchas veces de, de las salas de emergencia los envían aún con hipoxemia para la casa. Claro. Así que la situación no está buena ya. A mí me preocupa, ¿verdad?, que, que nosotros nos estamos protegiendo aquí, pero somos parte de un planeta que en algunos sitios no se están protegiendo porque no pueden y en otros no se están protegiendo porque no quieren. El problema es lo que mencionaste ahorita, que eso es lo que esto es lo que lleva al ciclo vicioso de la pandemia y por lo cual no se puede dejar de llamar, de llamar pandemia, porque cuando unos están saliendo de, de la situación viene la ola que aparece en algún otro sitio y de momento arropa al mundo completo Y gracias hasta a Dios hasta ahora hemos visto que las teorías de Darwin se han cumplido de que las variantes, aunque son de mayor transmisibilidad, y que escapan más a la inmunología, que por eso es que hemos visto tantos breakthrough, la virulencia a nivel pulmonar no ha sido mayor. Al contrario, el Omicron se quedó más en el, el tracto respiratorio alto que la capacidad que tiene de llegar al bajo, a diferencia de sus antecesores, alfa, etc. Eh, pero todavía uno no puede cantar victoria, porque uno no sabe cómo se van a comportar estas variantes en algún momento y que vuelva y surja una variante que pueda ser es más virulenta. yo no lo quiera yo esperaría que no, no ocurra, verdad pero uno no puede estar tapándose los ojos y pensando que no pueda ocurrir Gracias doctor Gabriel Martínez gracias al doctor Miguel Colón, gracias por estar con nosotros, por ser tan franco, por ser tan directo y por decir las cosas que dice, gracias <risa> Gracias por tenernos Penchi. que tengas buenas noches Buenas noches, a noche, Penchi, a aquí y cubrimos la Muy ciencia aquí, aquí cubrimos la ciencia que es, que es entretenida y es noticia